Hay muchas formas de comunicarse La radio es una de ellas Radio TV Cartago Digital Solo buena música Cerca de usted. Radio TV Cartago Digital. Música que toca las fibras del alma.